contigo Marité Rodríguez, estoy súper emocionada porque tengo algo que va a dar un giro a mi vida de 180 grados y te va a volar la cabeza y no solamente va a cambiar mi vida sino que también va a cambiar la tuya y la de cientos de miles de personas por todo el mundo.